Hola, buenos días. Bienvenidos a los diarios de Gordon. Estamos en Valencia. Aquí. Y estamos al lado de, de un, un lago. Tenemos naranjos. Eh, y aquí se ven. Pues son muy, muy chiquititas las naranjas. Y esta, este es un, un lago y, y se puede pescar, pero eh, este Coto, así que tienes que tener permiso y pagar, supongo. Pero mira los puestos para la gente que pueden pasar tiempo allí. Hace, vamos a decir, 33 grados, algo así. Al sol sí hace calor, hace calor. Pero luego al lado del agua oh, hay una brisa eh, fresca. Y está divinamente, está fenomenalmente. Mira estos. Que es bambú, ¿no? Yo qué sé, no sé. Parece ser bambú. Sí lo es, ¿no? Qué bien. Mira cómo de, de alto es. Y aquí esto, estamos con... Eh, la tía y el tío de, de Cintia, Maribel y José Ángel. Y mira a la gente pescando. Cintia, ¿viste el bambú allí? Sí. Enorme, ¿verdad? Estoy cayendo para acá, digo, madre mía. Maribel, estoy grabando para Lightspeed Spanish, ¿está bien? Sí. Vale. Sí. Well, Cuéntame, ¿cuánto tiempo lleváis aquí con el apartamento aquí? Eh, siete años. Siete años. Siete años. Sí. ¿Y por qué habéis elegido Valencia? Pues porque la conocíamos anteriormente y bueno, conocimos este paraíso, ¿sabes? Vimos este paraíso. ¿Habéis visto los sí. Ahí la cabeza. Y decidimos venirnos aquí y comprar, comprar aquí porque esto es naturaleza pura y dura. Sí. tienes playa, tienes montaña, tienes de todo. Sí. a la vez. ¿Y el clima cómo es el clima uh, aquí el clima en Valencia? Muy bueno, porque es el sur de Castellón, digamos, y el norte de Valencia. Con lo cual es un A ver, es una conjugación entre calor y frío que te va súper súper bien. Sí. ¿Sabes? Sí, aquí sí. se está Tú te acuerdas el día del Costa Blanca. Ya no se os va a olvidar. Hoy cuántos grados hace. Ahora ¿sabes? mismo aquí pues no sé. Estamos en este clima que es todo vegetación y hace como una pequeña nocturna, no sé, estaremos en torno a los 28 grados, 28, 29 grados. Está cómodo, ¿no? Está... Muy cómodo. Con las temperaturas que están haciendo de 39, 40 grados, eh, Sí. ¿sabes? Esto es, bueno, y si ya te metes por aquí ya ves la temperatura que haces. ¿Sabes? O sea sí, sí, que sí, esto sí. está increíble, increíble. Mm. Muy bien. Comer. Yo lo recomiendo para esta zona, que no es muy conocida, sí. no está muy no está explotada. De momento. Lago. El lago. estanque. El Qué bonitas el tanque, las sí. flores. Mira, Cintia, las flores como salen en, sí, en ¿cómo no el verán? camino allí donde vivimos. Parecen vale como trompetillas. Sí. Sí. sí. sí. Bueno, Pero... y Valencia se conoce por también por la, la paella, ¿no? Claro, la paella. paella, arroz al horno, eh, Fide, la, fideuá, la así son mm, es fideos, paella de es fideua. Paella, una paella de fideo que ha cogido mucha fama, y todas las paellas las hacen de todo, porque el último, la última innovación que me dijo a mí el que nos hacen las paellas, eh, es que de... iba a hacer una paella de cocido. Y paella de cocido, uh, Sí, wow. o sea, él, él hace paella de cocido y bueno la verdad que ahí también está el arroz señoret, que el arroz señores es que está todo lo que lleva la paella pero peladito. todo toda una paella limpia ¿sabes? Ajá. o sea que y la verdad que aquí hay mucho a mí hay mucho hay una botella en el agua y la hemos sacado muy bien ah, muy bien lo que he cogido yo, ¿eh? es que te cocinan a leña, es que Ajá. es todo muy primitivo, que no es restaurante de, te de tenedores, esto. ¿vale? Sí. Que tú vas a un chiringuito, te hacen la paella, pues, como se tiene que hacer, ¿sabes? ¿Y ah, qué es un chiringuito? ¿Qué? A ver, un chiringuito es un como un bar de playa, o sea, un bar de playa, pero de madera... Ajá. Sin mucha lujo, lo que es lo justo, estoy hablando. Estamos hablando, Mar. Entonces así es. Eso es un chiringuito. Vale. Y te hacen cosas... Normalmente de... en la playa, ¿no? Y te tomas sí. una, una cerveza allí. Sí, sales de la playa te tomas una Ajá. cerveza o un granizado Ajá. o un tinto de verano o un tinto de verano que está buenísimo frío con hielo sí, sufrir, muy bien sabes y bueno pues la verdad que está ideal como muy puedes bien. comprobar no hay restaurantes por aquí así Eva, no a nadie, ¿eh? sí. son todos acoplados a la zona donde estamos sí ¿sabes? No es una no es una zona muy turística esta zona ¿no? no, no. No, es de gente. Más bien de gente de España, sí, ¿no? Sí, sí. Eso es, eso sí. es. Entonces está muy setas en el árbol. Ah. Unas setas creciendo de un árbol. De la época que que, que estamos. Y que haya setas ahí es porque esto se por la noche se pone muy húmedo. Ajá. Mudo. Sí. Claro. Y al lado del agua, claro. Al lado del agua. Que baja de la montaña. Sí. ¿Sabes? Sí. Que bien, qué bonito. Yo recomiendo esto para, para vivir tranquila, para tener mar, montaña. Sí. Olvidarte de que del turismo, ¿sabes? Así de. ¿Y cuánto tiempo pasáis eh, aquí eh, al ver, año? Ahora llevamos como para dos meses. Sí, sí. Ahora llevamos para dos meses. Y bueno, ahora como yo me he jubilado, pues pretendemos venir más a menos, o sea... ¿Te has jubilado, Maribel? Bueno, a ver, escucha, es una prejubilación, porque soy todavía muy joven. Claro, <risa> no llego todavía claro, claro. Bueno, quiero decir que me he adelantado. Una higuera. No sé ah, sí. sí mira a que es por ahí. Ah, mira. Me ah, me aquí. Ves, ¿eh? mira que por ahí. Una higuera. ¿Todavía son jóvenes? Sí, pero mira es gigante. ¿eh? Es enorme, ¿eh? Está ahí Higuera. Pues yo no leo este idioma, pero yo creo que vamos a observar algo, ¿no? Sí. Aquí llegamos. ¿Cómo se llama esto en, en español? ¿Un punto de mira o Mirador. Mirador, Mirador de aves rapaces que Ajá. son desde aquí para que no te vean? ¿Todos los tipos de, de, de pájaros que hay aquí. Ah. Sí, A ver, esto es lo ah, que tenemos. Sí, se ve aquí. Así, por Venga. Mami, que no, que cuando yo lo hago no lo hago muy mal. No, normalmente sea. La filtración es del mar. Ajá. ¿Hay la montaña? Filtra el agua, le meten en unas majadas esas y luego ya lo que es el majar. Ah. Eso es el majar, eso es el camis. La otra dice la zona húmeda y todo lo que hay alrededor Ay, y el mar. La terra está ahora igual que esto, ¿eh? No, ya no, duró dos días. Ah, sí, lo vi las playas, que por Nada, Dos días duró. Ah, qué otro! ¡Qué ojo! ¡Ah, oh, qué bonita! Espera, dame, no te acerques. Espera. ¿Dónde? Oh, mira allí. Ah, verdad. Hola, qué bonita esa. Sí. Guau, wow, oh, wow. qué bonita. Guau, wow, nunca he visto una roja, ¿eh? Son muy... sí, qué son, bonita. Son muy bonitas. ¡Mirad, una roja! Hay muchos peces, ¿eh? Aquí muchísimos, muchísimos. Estaban todos pidiendo, No sé si lo he capturado. Estaban en la superficie, comiendo no sé qué, mira, a ver si, si lo capturo, si es con el sol no, no veo, mira, están ya de vuelta, escuchad las chicharras. Qué ruido. Ahora vamos a tomar algo en el bar, creo. Uno, oh, oh, oh, parece que no. Y vamos a tomar algo en el bar y ahora parece que no. Oh, ¿Está cerrado o qué?